hola chicas buenos días bienvenido y bienvenida a susurro del papel pues os voy a enseñar que ya tengo recortado todo la hojita de los alumnos. Cómo va el Mira, ya. Le de hecho un boquete a, a la primera hoja para que simular aquí como si fuera una especie de piscina por detrás iría así esto iría aquí encima y aquí se vería el fondo de, de la piscina esta sería la primera hoja la segunda hoja sería el fondo de la piscina que se ve por ahí y por la parte de atrás la chancla y por aquí el corazón volvemos la página aquí le he cosido esto que es de caje, un, como una especie de bolsillito mirad, veis que aquí se le puede meter alguna foto y por detrás el corazón, que esto va Así, Después tendríamos aquí, esto simula las olas del mar y aquí estaría pues la niña con los flotadores. Y a la espalda ta, iría esta de flores. Después aquí le vuelta vuelto a hacer, esto iría así. Otro bolsillo cosido que como veréis, veis aquí lleva otro bolsillo que aquí también se puede meter foto y tal. Esto es que tiene pico y se le engancha, todavía no está pegado ni nada. Solamente está cosido. Y por la parte de atrás iría esto que es como una puesta de sol. Aquí los helados, los polos con palo y por la parte de atrás que este sería la contraportada y por pues, la parte ya de la, o sea, esta sería la contraportada y esta es la guarda de la contraportada ¿vale? que iría así, todo esto es el álbum, ahora pues voy a pegarla, e incluso ya he pegado una, que también tengo que deciros que esta ya está pegada, lleva el filo, ¿veis? con guasi del finito en color azul pero es finito, pero no tan finito como que quede a ras de esto, entonces los, los sobrantes, ¿veis? lo he ido Doblando así para adentro Bueno pues ya lo he pegado Le pasamos la plegadera o el rodillo lo que tengamos Y ahora voy a esperar a que esté bien seco Para volver a rematarle los filitos Mientras tanto puedo coger este y enseñaros lo que yo hago Que no da buenos resultados Hay que trabajarlo mucho la verdad los bordes Es cinta de doble cara y en la cinta de doble cara le pongo el guasi azul Lo que voy haciendo, no sé si se verá Es poniéndole esto por todos lados Se lo voy poniendo por todo el filito que este fijaros que finito es bueno pues es mancho que el filito y el filito es gordito es ¿eh? pero parece yo que sé por lo menos de 2 milímetros creo yo un milímetro y medio entonces yo lo que voy haciendo es cogiéndolo aquí incluso para que no quede muy tirante vale cuando llevo un tramo cojo y corto para qué para que no tire de aquí y vuelvo a, a pegar que no me importa subirme encima de este ¿Veis? me puedo subir un poquito encima de este que después a la hora de tirarlo lo dejo bien pegado ¿Ve? así y empiezo otra vez a pegar el, el este cuando llevo otro cachito vuelvo a cortar porque es que si no se termina levantando de aquí porque sin querer hay que hacerlo muy muy bien porque sin querer quieres que quede tan tan pegadito que al pasarle la plegadera que yo se la paso pues se te levanta y entonces ya lo único que me queda por echarle pegamento. Pero no quería ponerle pegamento porque el pegamento hasta que no se seca, la cinta de doble cara, bueno, como que está por ahí bailando. Lo voy haciendo así. Y voy metiendo con la uña, voy clavando así. ¿Veis? Voy clavando así. Así. Vuelvo a cortar y lo termino ahí. Y ahora volvemos a empezar otra vez por donde no tiene otro cachico lo voy pegando así, esto es para que veáis cómo yo lo hago, que cada una después, si tiene otra idea mejor, por favor, hacérmelo llegar, porque esto es trabajo de chino, veis, hacérmelo saber, qué quería decir, mira vuestra idea, o hacer, bueno, mirad, ven, yo lo voy metiendo ahí, pero se sale, y entonces, pues con la uña, voy clavándole ahí, y este sería el último, que lo pongo ahí, y, ala, pues lo corto, no obstante, ahora cojo la plegadera, veis, y lo repaso, y le voy dando que se puede hacer también perfectamente con este ¿eh? con este piquito que no hace falta tener y, y así y se despega yo muchas veces digo no no se está despegando no es la cinta de doble cara eh, lo que se despega es el forrillo ese que trae le voy dando bien al borde y con fuerza ¿eh? ¿Ves? le voy dando para que se quede bien pegada Así. mira lo que se la cinta de doble cara ya está pegada en, en el sitio, no sé si se ve, oh, aquí no, aquí no le, no le he dado entonces, es difícil, ¿eh? no para que se quede, la, y la cinta de doble cara tampoco tiene tanto tiempo, voy a tirar, sí, ahora sí, ¿Ves? un trocito, y ya la cinta de doble cara está en teoría pegada, pero ves cómo se despega, y lo he pasado en este, pero es que es tan finita, aquí hay otra, veis, ya está todo entonces, ahora lo que hago es coger el guasi este que es el azul que yo estoy poniendo brillante que tampoco vale un pimiento vamos, por lo menos el pegamento que lleva no, no es muy bueno por eso le pongo la cinta de doble cara, mira casi no... y se la voy pegando por encima y si tengo que cortar porque me veo que se me viene lo corto, vale mira, por ejemplo, ahí empiezo veis que mira, ahí está es que no sé si se ve ahí, ahí pego pego si quiere pegar ahí veis esto habría que después ir pegándolo porque ya os digo que me ha hecho y, la, y el, el ese también veis voy metiendo aquí aquí quizá sea mejor hacerlo con un guasi ancho y doblarlo, darle corte y doblarlo pero es que como tenía este finito y me gustó, dije ala pues lo voy a hacer con esto mucho cuidado al levantar porque como la cinta de doble cara tampoco es que valga mucho quiero decir que no y no es por el verano ni nada ¿eh? es que no pues lo he hecho también en invierno y es que no sé pero se levanta enseguida aquí hay que meter perdonad pero están volviendo a llamar Mira así quedar esto es la tela así quedarían los bordes esto es la tela no Sí, así quedarían ve los bordes ahora voy a pegar el siguiente igual por detrás vuelvo cojo mi mi de de corazones y le busco las vueltas para pegarla mira yo le he señalado aquí las dos los dos boquetes de esto pero al final como la voy a poner por detrás y da igual porque tiene la misma medida y tal pues le tengo que hacer los boquetes aquí los boquetes yo los boquetes se lo hago con, con esta ¿Vale? Eh, pues nada, meto, y así, dos boquetes. Esto iría así, son los dos boquetes. Pues igual cuando tenga pegado el otro, pues iré a hacerle los otros dos boquetillos. Y esta es la surrapilla que me ha quedado de, de hacerle. Que lo voy a tirar ahora mismo ahí, al cenicero. ¿Vale? Entonces lo que os digo, voy a echarle pegamento, cojo mi pegamento y lo llevo a los filitos sobre todo que ahora quiero que ya se va a quedar definitivamente pegado me lo pongo por aquí bastante y ahora por el centro a ver cojo mi espátula y lo llevo así lo peino para abajo la onda para abajo se sale un poquito bueno pues lo recogéis y otra vez para abajo para que se quede pegado lo más posible vale la orillita me refiero pues mira lo que iba diciendo que es que me llamaron por teléfono yo, yo lo que voy haciéndole así, le voy dando para abajo para que se pegue también en el cartón, porque como va haciendo onda es complicadillo, vamos complicadillo entretenido. Debajo tiene cinta de doble cara, de la más finita que yo tengo, que es esta. Y entonces una vez que ya está bien pegado Yo le llevo el pegamento para que todavía se quede mejor Y encima le pego el papel Como estáis viendo que le he pegado este Y veis que por aquí se le ve el papel pues Ahora como hace curva con unas tijeritas de estas que son curvas Cuando se seque el pegamento Porque este no se puede limar Como lo lime se te va en el guasi Entonces con mucho paciencia y mucho cuidadito Veis vamos cortándole el sobrante del papel que no os gusta? Pues podéis ponerle un bies, podéis poner un lazo es que yo quería ponerle el guasi azul pues simulando que como son ondas como las ondas del mar pues yo quería hacerse así esto no es ¿eh? que esto es el mismo igual que por aquí se ha sobresalido un poquito pero que yo quería porque justo justo justo no es ¿eh? un retal de un cuello que yo no me lo voy a poner y además está manchado fijaros de tenerlo guardado no hace falta ni mojarlo en té por algunas partes no entonces no está manchado de los blancos no cuando se guarda mucho no se pone un poco amarillo pues así yo no lo voy a lavar porque después lo iba a manchar otra vez así que digo mira pues ya está manchadito veis y se le va dando por aquí con mucho cuidadito que se despega ¿eh? que esto no os podéis fiar porque los guasis aquí se despegan entonces veis y lleva, ya os digo, que lleva cinta de doble cara. Pues aún así se despega. Hay que darle mucho que se, se viene, se despega. No valen, no valen mucho estos guas y todo hay que decirle. Bueno, pues voy a recortarle. Todas las onditas Después le pegaré la suya encima Creo que era esta Si no, pues sí, creo que esta Se la pegaré encima y volveré a recortar Así en toda la hoja Cuando las tenga listas, vuelvo A ver, chicas eh, Os tengo que decir una cosa eh, Yo lo estaba haciendo como... Bueno, el domingo... Pues no me acuerdo que día fue el domingo Bueno, el domingo primero de julio eh, Eva... Ay, grito. subió un tutorial eh, de pascua cua, cua, que yo le había mandado y yo le había mandado en ese tutorial un álbum que no tuve tiempo ni de enseñarlo porque salí corriendo y eh, enseñó entre otras cosas un álbum que era igual que este pero de pascua cua, cua. y yo lo estaba haciendo muy parecido muy parecido a esto ¿Por qué muy parecido porque aquí primero le he puesto cinta ya lo habéis visto cinta de doble cara después le he puesto el guasi este y después le he pegado el papel imposible no, no tenía que limarlo es eh, sí o sí porque eh, si no, pues se ve por, por aquí mucho papel Entonces al limarlo, te metes sin querer en el guasi y mira cómo queda ¿Veis? mira ¿Veis? Queda demasiado envejecido ¿Ves? Que lo tengo que cortar y lo tengo que limar ¿Veis? Eh, entonces, ¿Qué es lo que he pensado? Pues que Eva lo recibió y al enseñarlo se le quedaba pegado ya llevo un montón de tiempo hecho Guasi con guasi Y al despegarlo se empezó a despegarle de la ondita Y lleva también cinta de doble cara ¿eh? Entonces pensado que no me gusta mm, no, por, no porque quede así Porque aquí le damos con una tinta y tal Y se queda bien, bien envejecido y bien Pero lo que no me gusta es que la cinta se pega entre página y página Así queda muy bonito Pero se pega entre página y página ¿Veis? Se despega Y porque la cinta de doble cara ya sabéis que el pegamento nunca se seca Siempre está ahí y cuando se seca se despega todo y a la porra Y entonces pues lo que he decidido es que voy a pintarla Voy a pintar los cantos porque no me gusta como queda Realmente no es que no me guste como queda, puede quedar bien Pero que no me gusta es que se despega Porque eso siempre está húmedo Lleva cinta de doble cara y el así Entonces mira, esta que es la portada que yo le he hecho una circunferencia Esto iría, esto iría así Así, ah, esto sería la portada y la contraportada. Entonces, yo cogí una pintura que tenía verde, eh, azul con purpurina, ¿veis? Y la he pintado. Y me gusta más cómo queda y por dentro igual, veis, la he pintado con, con la misma pintura es más, si queréis, no os gusta que queréis todavía más brillo, pues cogéis otra vez pincel en mano, pintura en mano y ala, a darle, entonces ¿qué voy a hacer yo? esto este por ejemplo, voy a coger mi pincel finito, no de silicona pincel de verdad, de pelo, y le voy a dar por aquí, ¿vale? por los cantos le voy a dar con, con la misma pintura, yo creo, porque este es muy vera, de verano, entonces yo quiero que imite el mar, y le voy a dar este mismo encima de, del guasi porque el guasi ya no se lo puedo quitar entonces yo creo que con la pintura la cinta de doble cara y es más el de eva incluso le eché pegamento de, de este que este no deja este es muy bueno el tarro pero el pegamento es con la blanca ¿eh? el de este hombre y, y le eché y se despega se despega entonces voy a voy a pintarle los cantes los cantos con un pincel muy finito vale igual que he hecho aquí veis se lo voy a pintar porque es, ya os digo que es verdad que queda muy bonito cuando lo ves todo junto pero de qué me vale que sea una cosa muy bonita cuando queda así cerrado vale si después a la primera de cambio pues se me va a despegar y además ya digo que se pegan unas páginas con otras y no me gusta no me gusta porque cuando tú pasas la hoja se despega eva me ha dicho no te preocupes que yo la voy a pegar pero la, la cinta de doble cara mmm, deja mucho que desear y por otra parte como esto está cortado mmm, con el láser pues la el corte este queda como ennegrecido yo este lo he elijado antes de pegarle la cinta de doble cara y ponerle el guasi pero yo creo que se va igual está más más durito pero miras cómo queda al, yo lo he lijado porque no me gusta así lijar, no me gusta que se vean los filos blancos. Le puedo dar también con tinta, eh, tintándolo, Pero ya que le he hecho la portada de esta guisa, pues lo mismo estoy pensando que le pongo todo igual. Voy a probar a echarle a una una tinta y si no me gusta encima de la tinta voy a echarle la pintura con un pincel finito y ya está. ¿Vale? Porque ya os digo que cuando vi el álbum de Eva que lo acababa de recibir, y lo estaba pasando, hace mucha calor. Aquí mmm, hay muchísima humedad, allí también. Bueno, eh, y entonces dije: Mira, mmm, me parece que lo voy a pintar. Voy a intentar darle, ¿veis? Que está así como muy envejecido, muy deteriorado. Así pues es que se va, se va. Sea de donde sea, se va. Y si yo veo que no, no me gusta, que yo creo que no, eh, voy a coger y todas las voy a hacer así. De manera que también queda bonito. No tengo una pintura. mira, se le puede dar, por ejemplo, si lo queréis así, una pintura metalizada. Que las venden, ¿vale? Y le doy la pintura metalizada celeste y se puede dejar. Que no, pues le podéis dar una pintura a la tiza, por ejemplo, o acrílica en celeste. Y encima, pues echarle mmm, purpurina con un pincelito o con una cosa de esta en azul ¿vale? échale purpurina yo creo que, se, que esto sí que lo va a coger ¿veis? esto bueno pues yo lo voy a intentar cuando lo termine os enseñaré el resultado porque para que os voy a tener aquí a ver que lo único que voy a hacer es pintarle por el filito el que se me sale un poco tampoco me importa ¿eh? porque ¿por qué? pues porque va a parecer que está un poco envejecido y como es en azul y es de verano me da igual pero esto no si es que mira se despega ya aquí veis que pega poco Pues cuanto a esto yo creo que son del t10 ¿eh? pero vamos yo creo que cualquiera se despegaría ahí. y además todavía más difícil porque Haciendo onda, yo creo que cualquiera se despegaría. No lo sé, entonces yo voy a intentarlo. Y conforme lo termine, o enseño y os, y os digo lo que he hecho mirad chicas, vamos a complicarnos un poquito. En la portada le hice el agujero, que ya sabéis. Y con la tapadera de cualquier packaging, pues le he hecho con resina epoxi. Le he puesto esta pegatina, ¿vale? Que es una ballenita, que me vino en un inter, creo que hace poco que, que me llegó. Entonces mmm, le he echado una capa de resina transparente. Luego, cuando ya estaba medio seca, le he pegado esta caracolita, esta caracolita rosa y esta estrellita de mar y le he vuelto a echar una resina pero ya con tinte azul un poquito y con purpurina azul vale y lo he dejado está medio seca aún no está seca del todo entonces esto veis que el packaging de de otra de otra cosa esto lo voy a meter aquí esto va a ser la portada ¿eh? va a ir aquí bien metido pero eh, y esto irá a tapar tapado vale con este papel que va a ir aquí pegado. Entonces como quiero que, que se vea veis que se ve pero yo quiero que tenga más luz entonces he cogido una bolsa de led que compré en un bazar azul para que sea del color del mar vale esta que lo compré hace tiempo color party y es azul y lo he empezado a liar mira aquí está veis le he dejado esta parte para yo ahora pegarlo por el centro y esto mmm, que lo he reliado aquí lo he pegado con la pistola de silicona veis para que no se me después a la hora de quitarlo va a ir aquí alrededor de todo esto este es el interruptor veis que este voy a hacer un agujerito para que salga y esté aquí lo meteré en algún bolsillo en algún... le pongo encima una adornito un daiku, lo que sea para que no se vea entonces, lo que voy a hacer ahora es despegarlo. que esto lo he pegado con silicona caliente porque la silicona caliente con la resina se ve entonces lo voy despegando poquito a poco y lo voy sacando por arriba para que no se me desmonte porque lo he, lo he desmontado dos o tres veces y la do, las dos o tres veces que lo he... Que lo he desmontado para meterlo ahí se me ha deshecho Mira, ya lo he sacado del bote y ahora esto esto va a ir pegado alrededor del. lo voy a meter aquí en el agujero y para que no se me mueva de ahí lo que voy a hacer es echarle ahí un poquito de pegamento térmico que hay que lo tengo aquí y entonces le he hecho uno oh, Mira, este mismo lo puedo derretir ¿ve? y lo pego ahí para que no se mueva es que no veo muy bien voy a encender la luz el techo para que vaya a reflejar un poquito ahí ¿Veis? Bueno, ahora voy a colocar estos que son 1, 2, 3, 4 y 5 les, ¿vale? Y lo quiero pegar por en medio. Entonces, o lo dejo suelto, o lo pego por el medio, yo le voy dando. Acordaros que todo esto lo estoy haciendo en una colaboración con Creative Path Store, que fue la que me dio lo, los papeles, ¿vale? Y ya lo tendría pegado de tal manera que voy a encenderlo para que veáis el efecto. Este se me ha quedado fuera que ahora lo meteré. Voy a darle la vuelta, ¿eh? Mirad cómo quedaría. Creo que queda muy, muy bonito y como es azul puedo hacer el efecto del mar, ¿vale? A ver, que lo pongo derechito. Ahí. ¿Veis? ahora apago y voy a meter el que me falta que es este que lo voy a meter ahí mismo y así quedaría veis entonces qué es lo que voy a encenderlo para que lo veáis veis así entonces qué voy a hacer ahora pues ahora voy a hacer un, una chispita más de silicona apenas 20 gramos de la a, vale la voy a tintar de un color un tono más subido de azul. El que la intensidad del azul con los pigmentos le echa más o menos pigmento. ojo mi componente A. Es resina de transparente, ¿eh? Y entonces voy a echarle 20, he dicho. 7. Este que tiene la boca muy grande y hay que tener mucho cuidado. Porque cuando sale, sale con ganas, ¿eh? 20. ¿Vale? 20. Componente A. 16. Componente B. Le damos a la tara, lo ponemos a cero. Ahora se pone a cero. Pues bueno, antes se pone. Vale. y echamos 16 4, 5, 15 16 listo, ya tenemos el vaso con la silicona yo le doy vuelta con una y la vamos a mover. yo la muevo durante 6-7 minutos yo creo que con 5 tiene bastante pero aquí como tenemos siempre muchísima humedad pues para que mezcle bien lo que hago es eh, le doy vuelta más tiempo ahora yo le echo los polvitos y como quiero que sea el azul más intenso que el primer azul que le he echado voy a echarle un poquito más de pigmento para que se tiñe más de azul ¿vale? ¡Hola! ¡Hola! Tenemos ayudante ¿Veis? Y ahora me vengo a mi, a mi portada del álbum ¿Vale? Venga, allá que vamos No quería echarle mucha, mucha, mucha porque pensé que, que cuanto más resina tuviera más iba a pesar la portada y en verdad es así pero... Voy a llenarlo, ya que lo tengo hecho, lo voy a llenar con todo. El de azul me sobra un, po un poquito y ahora veréis con los moldes que, de cucharitas, como estamos en verano, pues para hacer mmm, cucharitas de verano, ahora os la enseño, que la he sacado ya. La he desmoldado medio, la hice esta mañana, ¿eh? eh <coughs> la tengo que desmoldar en un poquito blanda para poder ponerle el, el cancamito. Os oh, la voy a enseñar, ¿vale? Voy a enseñar una, mira, así ha quedado, ¿veis? Esta es una de las cucharitas de esta mañana Que el tinte veis que es casi Transparente Solamente tiene un tonito celeste Veis que ya le he puesto el cancamito Y tengo otra Que eh, todavía no está seca Porque la hice después y, y aún está fresca Entonces esto lo que voy a hacer Lo voy a dejar claro Que seque no, que cristalice tampoco Veis, mirad Vamos a encenderla ahora así Que cure Vamos a dejarla que cure. Ahí. Ahora, mirad cómo quedaría. Uh, casi igualita que la cuchara. Pero claro, la cuchara no tiene luz. Y la uh -huh. cuchara no te la lleve que está blanda todavía. Solo es, es para verla. Ahora te la voy a enseñar. Porque esa no tiene. ¿Veis? Y aquí he hecho otra que está aquí todavía sí, que das? estaba demasiado fresca por eso mira mira qué fresca está no no se toca que se queden ahí la, la huella no que poner hierro no es colgante, colgante de no ah hierro. me la vas a mí quiero una sí quiero una, quiero una. Bueno, una. ¿Ves? Con, con, con esa misma no, todavía no este tiene que quedarse dura dura dura aunque ¿ves? estoy ya y entonces eso? no esto no se puede tocar además mm, es resina es er, er, er, er, resina que, sí. que te hace pupar los dedos ¿eh? sí, que te sí. los quema sí, entonces sí. esto lo tengo que dejar que cure y cuando cure os enseño, ¿vale? Bueno, lo hemos visto por aquí, que por ahí es por aquí detrás, que está, mirad que líquida está todavía, la acabamos de echar, os oh, es que no veis, ahora, ¿veis? Y vamos a ver cómo queda a la vuelta cuando ya esté curada la resina. Mientras, esto, esto es que va en la portada, me está diciendo el solecito, el solecito, el solecito es que va en la portada, porque si os fijáis el, el círculo, no lo he hecho. Pero el círculo no lo he hecho en el centro para tener aquí espacio para poner algo más, ah. ¿vale? Y entonces y esta sería la parte de atrás Porque de la de, de la verano, hoja, yo, es de verano, pondría, es, de la, es de vacaciones. Pues sí, yo le pondría una piscinita con un sol. Pues si sí, es que esa es la piscinita, esa es el mar. Cala, cal, cal, cal, cal, Tiene una ballena por debajo, ya lo verás cuando bien? le dé la vuelta. Si fuera... Y entonces mientras lo que voy a hacer, es hacer enseñaros. Sí. Cómo quedaron las hojas con la... Ya está seca la pintura Este, ¿ves? Quedó así Que ya pues está mejor Y también le eché el... Por los filos, entinté los filos con celeste Celeste ¿Ves? Y ha quedado así Que parezca que el más el más, claro Claro Y la contraportada pues... Pues yo, yo, yo la pondría aquí no, la no. Contraportada. no, no, la contraportada es lo último. Es esta la contraportada. Estaría así. Mira, okay. Bueno, después ya la, la ordenamos. Uh, mira, esta es pa, para hacer un sol. Ya, esto es para escribir. Mira, estos son los helados. Ves, esto es como un bolsillo para meter cosas. Aunque aquí, tiene, aunque tiene, tiene y que, esta que sería ya, tiene eh, esta. Tienes que, que en, engancharlas todas. Claro, y para engancharlas todas, pues para eso tenemos esto. Eso yo siempre lo hago, abuela. Esto. Aunque tienes que hacer un agujerito. Ya lo tiene hecho, mira. Ah, es verdad. ¿Ves? Tiene, tiene dos. Tiene dos. Esto se pone aquí. Vamos claro, cada una tiene una. Esta. Ah, que no veo. Yo yo sí te la pongo Mira, pero espérate porque tengo que... Mira, esta por ejemplo, por esta parte no lo, no lo tiene hecho Que se lo tenemos que hacer puedo poner yo Sí, ahora sí. yo te dejo poner uno Pero primero voy a hacer los agujeros Quiero esta Con mi esta Que llega a todos lados quiero, quiero poner esa Ya, pero espérate que voy a hacer... A ver dónde... Aquí Ahí, lo meto aquí Y le voy haciendo uh -huh. mi a, el agujero, el agujero, que es que no veo ahí, uno y el otro que está justamente debajo de mire, dónde está, ahí lo ves que está ahí debajo del sí. encaje encaje pues vamos a meterlo ahí así aquí ahí toma, pon esta vale. ahora voy a hacerle esta que tampoco lo tiene hecho como por aquí Quedaría así, bueno, Eso. muy chulo. Y este, por aquí. Son dos, ¿eh? Los que tiene. Sí. Y este que tampoco tiene agujeros, sí. Este tiene hecho los dos. Y este también tiene hecho los dos. Pues listo de papel. Tú no dices que tú lo pones en el cone No, no me la rompa, por favor. Vale, vale. Es que yo, yo, yo no entiendo las crap. Pues ya tiene que aprender. Ahí. Este va así. Este va aquí. Ya son dos. ¡Ah, dame! Espera, yo, te, yo pongo la de arriba y tú ahora pones la de abajo, ¿vale? vale, vale Estos son... El tercero... El cuarto, el, el quinto y el sexto. El, el cuarto, que digas así. Aquí. Y este va... Aquí, por ejemplo, ¿no? Ahora y ahora, mira... Sí, sí, ahora tú pones la... ¿Ves? Y ya... Y ahora tú pones esta. La de abajo, que tiene que ir en los agujeros. Que la va a poner Marco. Venga, siéntate aquí y trabaja. El nieto de su abuela. El nieto de su abuela. ¿Qué? Muy bien. Venga. <risas> Despacito, sin romper ningún agujerito, ¿eh? Sí, sí pero que abuela, que Es muy difícil a ser difícil, es sí, difícil Despacito, pues pobre pasando y la va metiendo ¿Sí? ¿Cómo hago esto Ah, no, es que por aquí empieza, aquí, por aquí se empieza, se empieza Mira, mira. Aquí estoy haciendo, ¿no? acá, Esto lo ha hecho más, es muy difícil ¿Cómo así Esto lo he hecho para abajo esto es aquí, yo qué sé Voy a poner un poquito el aire acondicionado Sí, sí, sí, aunque creo que lo ha no, hecho No, pero voy a poner un poquito de aire acondicionado para que la resina se seque Ah, Para que la resina se seque antes Soy un dios, abuela, lo hago todo bien, bueno, creo Muy bien Creo que lo hago todo bien qué Estupendo Sí, sí, sí, lo hago más y le más, ¿Sabes que se vuelve a meter ¿eh? oh. Un día. ¡Ah! La ríe... Aunque esa... O sea, ¿sabes que mi parte es diferente que la tuya, no? La tuya es la de abajo, la mía la de arriba. Ya, pero de, de, de abajo tiene, tiene las que pasan por sí. la rá. Un esto? ahora ¡Mira! Esto no funciona, tío. ¡Ah! Y ahora esto se pone... En teoría se pone un día... ¡Uy! Esto es para petar. ¡Ya está! ¿No solo bueno? que...? Sí, pero ¿cómo, ¿cómo se cierra esto? Bueno, sé que esto tiene aquí por aquí, pero... No claro, venga, sí. ¡Ah! Empuja fuerte, has comido hoy muy bien, venga empuja, ¿Ya? Ahí, ya está el álbum hecho Aunque abuela por aquí tiene pinturitas Claro lo he hecho yo Aunque así, así se me, pues mira, a mí iría así, iría los... así, ¿esta es la portada? No, la portada es esa, la de las luces, Ah. que se está secando Bueno, eh, y la y, contraportada, y espérate, espérate Porque la contraportada, yo, ah, a ver, mira esto, aquí está. una gotita un pincel, ya, ya. Oye abuela, con esto puedes pintar la portada azul. Yo no tengo que pintar la portada azul. La portada está pintada en azul. Ah, ahí. mira, esto... esta es la contraportada. Esto quiero yo que sea al final. ¿Por qué? Porque me gusta. Bueno, bueno, tranquila. Bueno, sí, estoy muy tranquila. Empieza así. No, no empieza así. Acaba así. Ah, pues empieza así. Así. pero todavía tenemos que adornarlo, porque yo por ejemplo aquí y aquí le quiero pegar brillante ¡Quiero pegárselo yo! Pues espérate un momento Para eso es el primer vídeo de todo el canal que hago algo Vamos a ponerle brillante azule como el más no mi... me cierra cajón, que yo, tengo sacar azul Yo solo pondría verde, ¿no? Mm, no. Necesito... Mira, lo azul, mm. mira, los verdes. Yo no quiero ponerle entre verde azul Vale, pero que no se va lo... a ver, hay que ponerle, mira, uno, dos, mira, marco ah, Uno, dos y tres, pero... Espera, espera, espera, eso hay que pegarlo, Pero para que no se pegue abajo, con silicona. Claro, con silicona caliente, pero para que no se pegue abajo, ponle la silicona. Ya, ya no sé, nada. Para que no se pegue abajo, aquí me tengo un papelillo y, y quitarle ese. Bueno, esto no importa que se pegue porque este le va a pillar bien. Pero los demás, ¿ves? Esto no. Te lo he hecho yo y tú lo pones. ¿Y con qué lo uh. voy a poner? Pues mira, deja eso encima de la mesa y la, que tú veas la piedra. ¿Cómo que lo Que tú veas la piedra bocativa. <risa> hola. Hola. hola. Me he puesto a la cámara, güey. Mira, hola. hola. ¿Por qué? Porque no se te puede ver la cara. Mira, mira lo que hago, Marco. ¿Ves? Mira. Ves, ah. Para que tú no te quemes. Yo he hecho la silicona y tú coges y haces así, lo pegas en el circulito y con esto te ayuda y haces así. Vale. Eso eso eso, eso se pega ahí, ¿no? ¿eh? Claro. Ahora cuando yo te eche la silicona, ¿vale? Venga. Vale, vale. Tranquila. Ay, se me, se me han pegado muy rápido. Tiene que estar boca arriba porque ya, pero mira todas están poco abajo porque pues tú tu porque... tienes que poner boca arriba pero y ya yo, está. Yo no, yo no sigo, abuela, yo no sigo. Ya. Mira. No. Pues me parece que la que tú vas a pegar no es verde, ¿eh? que pues yo creo que no es el mismo verde o yo estoy viendo mal Ya, Este, este es más claro ¿Este de qué color es? Es verde oscuro y, y está un poquito más clarito Este es uh, un poquito más clarito ¿La pegamos iguales o distintas? ¿Tú ves estas iguales? Estas son iguales pero esta es distinta. ¿Sí? ¿Cofemos otra igual? Sí A ver, a ver, está Mira, ahí está es igual, esa repuesto es nueva. ¿Es igual? Sí, ¿no? Sí. Esas son igual. Venga, te voy a echar el pegamento. Tú, píllala ya. Estas no son las habilidades que buscáis. Ayúdame, everyone. Eres mi única esperanza. Estas no son las habilidades que buscáis.